Ese permiso lo otorgaron aquí en San Francisco de Macorís. El permiso no fue otorgado aquí en San Francisco de Macorís. Ellos trajeron un permiso desde Santo Domingo para hacer una ruta, pero no una caravana. Una simple ruta de un artista incentivando a la persona a vacunar. Aplaudimos esa campaña de todas las personas que son famosos, gente de medio social, que inviten a la gente a vacunarse. Lo que no aplaudimos y condenamos todo tipo de aglomeraciones de masa producida por cualquier tipo de actividad, son cosas distintas, va por buen camino enviar a la gente y hacer el llamado a que se vacune, pero no es posible entonces que se permita una aglomeración de personas tantas, todas sin mascarilla, porque ustedes saben los niveles de contagio que está el país entero y más la provincia de Uruguay. ¿No se percataron ustedes que podría ocurrir esto cuando una persona eh, eh, tuvimos la información al inicio de la actividad porque no teníamos conocimiento de dicha actividad Lo supimos, inmediatamente llegaron aquí la policía no podía intervenir en esta caravana? La policía intervino, después cuando iban llegando a la avenida Libertad Se habló con el artista también y terminaron la ruta ahí y él se marchó Pero la caravana iba a seguir casualmente hasta Viterbay ¿Pero es el permiso, doctor? lo Santo Domingo de aquí no se otorgó ningún permiso formal. No sí, se... sí, sí, como le dije al principio, todas las personas que invite a toda la población a vacunarse, lo aplaudimos. Lo que condenamos es todas las aglomeraciones de masa. ¿No tienen ustedes la multiplicación de contagios luego de esa actividad de anoche que a nivel nacional ha sido tendencia? Bueno, en 15 días me diremos. Doctor, pero el artista nunca mencionó la palabra vacúnate ni la.. Ni la... La Tengo casualmente un video aquí que le envié a algunos de ustedes para que lo chequen donde el artista, en la, en la invitación que nos hicieron, donde el artista está invitando a vacunarse. Yo no estuve en la caravana, así que con certeza no le puedo decir si invitó a alguien a vacunarse o si no lo hizo. ¿Habrá un régimen de consecuencia, doctor, en relación a esta situación que al parecer se ha salido de control en San Francisco? Eh, tengo información de que inclusive se habló con la gente de la fiscalía. No sé en qué ha llegado en ese sentido. Los dueños del Bravo van a ser sometidos los dueños del Bravo son organizadores de este evento. No sabía que eran los dueños del Bravo también. Lo que sí tenemos, sí, es un, un punto de vacunación que se va a colocar en esta semana en el Bravo Restaurante, Porque se hizo un acuerdo ya con todos los. Eh, dueño de negocio de expendio de bebida alcohólica donde se va a colocar punto de vacunación en cada uno de los negocios. ¿El nombre